Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están siguiendo en este momento y a, a los estoicos que han estado aquí desde las tres y media de la tarde hora española, pero también en el cono sur nos han visto desde las nueve y media de la mañana. Eh, especial saludo a ellos que han estado eh, aguantando y esperando además este último eh, panel que tenemos para hoy. Eh, en este intento que estamos haciendo de hablar, debatir sobre los modelos de desarrollo que superen el extractivismo a través de miradas heterodoxas y además multidisciplinarias. Eh, hoy, eh, ahora vamos a hablar eh, sobre el litio, extractivismo y límites planetarios y lo vamos a hacer con dos invitadas excepcionales. Eh, vamos a tener a María Estela Svampa, que es de Argentina, que es socióloga, escritora e investigadora, es profesora de la Universidad Nacional de La Plata y en este momento se encuentra en Cambridge eh, como profesora visitante. Eh, y a continuación vamos a contar con la intervención de Bárbara Jerez Enríquez, que es investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción en Chile y también es del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos OPSAL. Eh, yo no quiero entretener eh, en mi, con nimiedades a la gente que nos está viendo, les voy a dar paso inmediatamente a nuestras eh, ponentes, así que María Estela, adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por la invitación a este diálogo heterodoxo ¿no? entre también dos continentes, de cara a una experiencia política que nos tiene con grandes expectativas, que comienza ahora en Chile. Eh, vamos a hablar de delitos, extractivismo, fronteras eh, planetarias. Para eso, yo les quiero compartir un PowerPoint. Este, vamos a ver si esto funciona rápido. Ustedes me dirán si estamos, estamos, están viendo. Muchas gracias ¿Sí? por la invitación. A algo... ¿Están viendo? Sí, perdón. Disculpen, pero sentí un eco y me quedé frisada también. Bueno, eh, antes que nada, este, quisiera. Esperen, que esto, esto no, no está. A ver si. así ah, ahí está. Antes que nada, quisiera contarles un, de manera muy, muy breve cuál es el marco en el cual leo la, la problemática de, del litio en eh, los debates de hoy. Eh, yo utilizo tres conceptos eh, fundamentales para entender la, la coyuntura actual de crisis civilizatoria, que son el concepto de antropoceno, el de colapso y el de transición. El concepto de antropoceno nos advierte sobre el alcance planetario de la crisis socioecológica que estamos viviendo, sobre el carácter antropogénico, ¿no? la existencia de un umbral que ya hemos este, traspasado, que señala los límites ecológicos y naturales del de planeta. Pero hablar de antropoceno, o capitaloceno, si ustedes quieren, implica reconocer la inviabilidad de los modelos de desarrollo hegemónicos. Y por ende, implica cuestionar las lógicas actuales del capitalismo neoliberal globalizado. En segundo lugar, hablar de colapso implica reconocerlo como una parte del antropoceno. No necesitamos que el permafrost se derrite ahí en el, en el Ártico para liberar el gas metano de en las profundidades, lo vemos con los eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes, lo vemos con una pandemia de origen zoonótico, nunca del todo suficientemente subrayado, este, pero esta realidad del colapso que estamos atravesando, no tiene por qué concluir en una narrativa distópica que nos paralice, aguardando el fin del mundo, ¿no? este, con un carácter despolitizado, así en la inacción, sino que en realidad nos obliga, como intelectuales críticos, a salir de la zona de confort, ¿no? este, para apostar al cambio de eh, paradigma. El reconocimiento de que este tipo de sociedad este, está equivocada en su fundamento, sobre todo en su vínculo con la naturaleza, implica cambios mayores. El colapso, sin duda, implica reconocer también que la transición es inevitable. La transición a un régimen socioecológico. Diferente. La transición es tan inevitable que se hará de manera desordenada o caótica, se hará a través de una, podríamos decir, a través de una dirección corporativa que en todo caso este, ralentice el, el, el colapso mayor, o se hará a través de una transición justa que en ese caso implicaría efectivamente grandes reformas estructurales. En la presentación que voy a hacer, sin duda, el litio tiene mucho que ver en esto, ¿no? sobre todo en la necesidad de pensar las transiciones desde un lugar diferente, ¿no? desafiando sobre todo la cobardía epistémica de muchos pensamientos progresistas de hoy en día. En primer lugar, yo voy a eh, hablar un poquito del triángulo del litio y las diferentes estrategias. Y en segundo lugar voy a hablar brevemente de la insustentabilidad de la transición energética verde que se está proponiendo a través del litio para finalizar sobre la discusión este, para finalizar con la discusión sobre la transición. Primero, en primer lugar, veamos este este mapa, ¿no? este mapa que muestra muy chiquito América del Sur, pero que de manera, digamos, este, más aproximada muestra la zona, el área, el llamado triángulo del litio en la cual hay una gran cantidad de salares, no son todos los que están ahí, pero que efectivamente ocupa tres países de la región sudamericana, Bolivia, Argentina y Chile. ¿no? Ustedes saben que el litio es eh, un mineral estratégico para almacenar este, energía vía las baterías, es estratégico en el marco de esta necesidad de descarbonizar la matriz energética ligada a los combustibles fósiles para avanzar hacia una matriz energética basada en energías renovables, sobre todo en el marco del cambio del modelo de movilidad, es decir, orientado hacia la electromovilidad. Argentina, Bolivia y Chile concentran en sus salares altoandinos el 58% de los recursos globales del litio y un 53% de las reservas. Podrán encontrar otros datos, estos son los que manejo yo. El caso es que efectivamente, eh, a necesidad de la transición energética sobre todo la de la electromovilidad, hace que la zona, o sobre la zona, se ejerza una enorme presión geopolítica que explica que estén presentes hoy los grandes jugadores globales en el tema de la transición energética. Por ejemplo, están presentes todas las gigantes automotrices de Toyota, BMW, Volkswagen, General Motors, están las firmas eléctricas como Vestas o como Tesla, y una cuestión importante a tener en cuenta es que el litio muestra una fuerte concentración en términos de eslabones de la cadena de, de, de valor, esto es, hay muy pocas empresas, sobre todo, unas pocas empresas en China y en Japón, que concentran casi el 50% de la producción de baterías para la industria automotriz. Este mismo caso de concentración lo, encontra de, lo encontramos sobre todo, tiene el control de la extracción, que también se encuentra en unas pocas manos. la norteamericana, Albermarle, la chilena SQM, Oro Cobre, Canfen, en fin. Cinco o seis grandes empresas globales que concentran también el proceso de extracción del litio. El litio es una minería de agua, básicamente, si bien se diferencia de la minería metálica tradicional, utiliza grandes cantidades de agua, de agua dulce, de agua potable, que es un bien cada vez más escaso, que es un bien común que todos necesitamos para la vida, en contextos que son ecosistemas críticos, críticos que se encuentran en un estado efectivamente ya muy impactados por este, el cambio climático. En esas, además, en ese área, ¿no? En ese área, llamado el Triángulo del Litio, del Litio, viven pueblos y comunidades indígenas de las naciones de Lipes, Icanatay, Atacama o Joyas, pueblos que se caracterizan también por una suerte de vulnerabilidad, ¿no? y que hoy están siendo sometidos a un fuerte avasallamiento en sus territorios, que aumentan de manera exorbitante no solo las desigualdades sociales, sino también las desigualdades étnicas este, ya preexistentes. Eh, les decía, el, el, el litio es una minería de, de agua y al utilizar tales cantidades de agua, yo tengo los datos de la Universidad de Antofagasta que indica que se utilizan 2 millones de litros de agua por tonelada de litio, al utilizar grandes cantidades de agua entra en competencia inevitablemente con otras actividades productivas que llevan a cabo sobre todo esas poblaciones y comunidades en los territorios. Genera además grandes residuos sólidos que todavía no son un problema, pero que en el mediano plazo lo serán, impactan fuertemente en la biodiversidad y en el territorio. Por otro lado, no hay que olvidar que los salares altoandinos son humedales, lagunas y bofedales, que están en todo caso protegidos por el convenio de Ramsar. Y más aún, la discusión sobre la preservación de los humedales en América del Sur es particularmente una de las grandes discusiones ambientales en este momento. En todo caso, el hecho de que esta minería de agua sea claramente insustentable, va configurando a estos territorios como nuevas formas de sacrificio, que van ampliando la deuda ecológica del norte hacia el sur, que ahora no se hace en nombre de más extractivismo, sino en nombre de una transición energética verde que requiere este, el planeta. Esta es una fotografía de... De los grandes no ahí en, en los salares, creo que este es el salar de Dólaros, eh, Me gustaría sintetizar este, brevemente cuáles han sido las estrategias de estos países. No, no voy a hablar de Chile, porque eh, es, es, supongo yo que Bárbara va a hablar de manera abundante y, abundante y con mucho más conocimiento que yo. Sí, me gustaría contarles un poquito lo de la estrategia de Bolivia y de Argentina hasta ahora en relación al litio. ¿no? Brevemente, contarles que esto ya tiene un arrastre de este, por lo menos este, unos, unos 10 o 12 años. En Bolivia hay una frase eh, de Evo Morales que sintetiza de alguna manera el proyecto que, este, que el gobierno del MAS tenía en ese país, queremos socios, no queremos dueños. En 2008 Bolivia lanzó el proyecto nacional de industrialización de los recursos evaporíticos, ¿no? todos los salarios pasaron a ser reserva nacional. La estrategia se fijó en diferentes fases, primera y segunda fase, más ligada a, la, a, digamos, a una etapa de la primarización de la economía, ¿no? la tercera, más ligada a la producción de baterías y su comercialización. En realidad, es, hay, que, hay que subrayar que más allá de los conflictos que esto generó, de las dificultades que hubo, inclusive para la creación de la empresa nacional de yacimientos litíferos de Bolivia, había en Bolivia una, podríamos decir, una posición disruptiva en cuanto a las relaciones norte-sur, en cuanto al control del recurso estratégico en el territorio, pero no en términos climáticos ni de transición justa. Eh, recuerden ustedes que en, en, este, cuando Evo Morales fue, fue derrocado, hubo también un episodio en relación al litio, ¿no? en 2017 se había firmado un convenio con una empresa alemana para construir una planta de hidróxido de litio. Esto finalmente tuvo que derogarse en un momento de conflicto, sobre todo con el comité de Potosí, ¿no? que marca las claras, el, eh, el empoderamiento de eh, sindicatos y federaciones regionales en relación a este tema. En, en Argentina no hubo política ligada al litio, el litio nunca fue declarado estratégico, la política fue errática pero muy de continuidad en relación a los años 90 porque el litio tiene el mismo marco normativo que la minería metálica, a cielo abierto, que es claramente espoliadora y una de las actividades más resistidas en Argentina. Ese marco normativo, jurídico, neoliberal, además viene asociado al hecho de que los recursos naturales en Argentina no son del dominio del Estado Nacional, sino que por una reforma de la Constitución en 1994, está en dominio de las provincias. Lo cual habilita a que las provincias hagan digamos, uso y abuso de, este, sus, este, de sus herramientas para negociar o generar mayores condiciones de flexibilidad ambiental para las empresas que quieren radicarse. Pero en líneas generales, lo que hay que decir es que el, el escenario argentino facilita, sin duda, este, no solo una competencia entre las provincias para ver quién da mayores beneficios, ¿no? sino que esto se hace casi en la totalidad del, este, de, de, de esas tres provincias, en las cuales efectivamente lo que vemos es que no se exporta, este, perdón, eh, no hay una estrategia para... Eh, controlar ni siquiera los impactos ambientales que genera la actividad del litio, no y por otro lado tampoco se generan espacios de participación ciudadana es exportación de carbonato de litio sin valor agregado, no es de alguna manera un esquema neodependentista clásico, no ya que se ha hablado de la dependencia en este seminario bien vale la pena recordarlo y pese que hay dos proyectos en funcionamiento hay ya 58 proyectos en diferentes etapas. En Chile, solo lo que voy a agregar es que efectivamente Chile, el litio fue declarado este, eh, en, en estratégico, pero es explotado básicamente por dos empresas privadas, SQM y Albemarle que han explotado sobre todo el salar de Atacama, que es uno de los focos de conflicto en donde se han exacerbado a raíz del estrés hídrico, también estas desigualdades étnicas y sociales a las cuales hemos hecho referencia. Una, una cuestión fundamental también a tener en cuenta es qué narrativas no este, eh, en ese sentido desarrollan las comunidades y pueblos que hoy se oponen a la extracción del litio. Yo creo que las narrativas que hoy en día se están desarrollando como formas de resistencia a este tipo de, de, de, de, este tipo de extracción y avasallamiento, son esas perspectivas más holísticas y ancestrales ligadas a la vida de los pueblos originarios, pero que también están vinculadas a las nuevas narrativas ecopolíticas ¿no? que vienen asociadas a las luchas ecoterritoriales que en América Latina se han desplegado en los últimos 20 años. Buen vivir, derecho de la naturaleza, territorio, autodeterminación, plurinacionalidad, agua y bienes comunes. El tema del agua es absolutamente central, pero también sostenibilidad de la vida. Un ejemplo de ello es el de las 33 comunidades de las Salinas Grandes en Argentina, que yo tuve la ocasión de visitar un poquito antes de la pandemia, en enero de este, 2020, donde vemos que efectivamente, hay una recreación, digamos, de una narrativa que retoma ¿no? Que retoma toda la tradición ancestral y que está anclada en la idea de que el salar es un ser vivo, es un dador de vida, muy asociado al ciclo de las cosechas de sal y a los usos ancestrales y colectivos del agua. Vemos ahí también claramente cómo hay un desplazamiento, en el sentido de que no hay solo una un discurso enlazado a la defensa de los derechos humanos y no solo también a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos a nivel internacional y nacional por toda una legislación, sino también de los derechos de la naturaleza. Ese es un tema fundamental que hoy está en el centro de esta definición de ecosistemas críticos o ecosistemas estratégicos y que alimentan las luchas socioambientales en América Latina, las luchas contra el dicho no son una excepción. Les muestro algunas, algunas fotografías que este, sacamos ahí en, en Argentina, en, en, febrero de, en enero perdón, de 2020, este, para eh, cerrar un poco ese punto. El segundo punto que me gustaría este, traer aquí a la discusión, tiene que ver con la ambivalencia de las energías renovables. ¿no? Este, en, siempre que, que hablo de estas cuestiones aclaro, Miren, cuando hablamos de los combustibles fósiles, ¿no? tenemos un gran problema en Argentina con vaca muerta, el fracking, por ejemplo, ahora con la exploración offshore, no solo en Argentina, sino países como, como Colombia y Brasil. Bueno, sostenemos claramente que los combustibles fósiles este, y el gas natural no pueden formar parte de la transición. Son parte del viejo mundo, del extractivismo depredador. El litio tiene la particularidad de pertenecer a esos dos mundos, del extractivismo depredador por un lado, pero por otro lado ser la clave para la transición energética, una clave que no es inequívoca, sino que tiene que ver directamente con la lectura que hagamos de la transición energética. Digo extractivismo depredador por todo lo que hemos venido viendo desde el principio, minería de agua, impacto sobre los territorios, la biodiversidad, las poblaciones, transnacionalización de la explotación, lo cual hace que se consolide un modelo de desposesión que no solo aumenta la deuda ecológica, sino que garantiza a través de la exportación de commodities que se construya la batería, se elabore la batería de litio en otros países, también, también facilitando la transición energética en los países del norte, mientras se sacrifican los territorios de los países del sur y tampoco se tiene en cuenta este, la eh, opinión y la participación de las comunidades. Entonces, claramente estamos subsidiando la transición de los países más ricos con este esquema. ¿no? Pero además de eso, la problemática del litio, como les decía, pone en juego de modo paradigmático cuál es el concepto de transición que está avanzando, porque como bien decía Jarns en la charla anterior, no hay un cuestionamiento de la lógica del crecimiento infinito. ¿no? En realidad, hay una afirmación de un esquema que podríamos denominar de insustentabilidad metabólica de la transición, porque efectivamente no hay, no hay un cambio del sistema energético como tal, ni del sistema de relaciones sociales. Se considera que es un mero cambio de fuente, pasando de los combustibles fósiles a este, los, este, la batería este, de litio y las, y las energías renovables, pero no hay un cambio además del modelo de extracción, del modelo de, consumo, del modelo de consumo, del modelo de circulación de bienes y servicios, y del modelo también de desechos. Es todo el perfil metabólico de nuestra sociedad el que es insustentable. Y claramente esto lo muestra el litio, que de energía limpia tiene, tal como se está llevando a cabo ahora, más de falsa solución que efectivamente de transición justa. Como lo muestra este informe, ¿No? la cantidad de minerales que necesitamos en el marco de este modelo de consumo, ¿no? es inimaginable, un aumento de casi el 500% de aquí a 2050, de minerales como el grafito, el litio, el cobalto, ¿no? que hacen además que nuestros países del sur se conviertan en gigantes canteras mineras a cielo abierto, que les recuerdo, es además una de las actividades extractivas más resistidas en toda América Latina. Fíjense este cuadro que marca a las claras cuánto aumentaría la demanda de esos minerales estratégicos, no solo del litio, sino también del níquel, del grafito, del vaganeso, del cobalto, eh, si sí aumentamos precisamente el parque automotor. Acá se habla de 20 millones de autos eléctricos, pero hay un informe de Bloomberg de 2020-2021 que señala que serían 24 millones de autos eléctricos en... 2030. Esas proyecciones nos muestran a las claras que no hay planeta que aguante ni litio ni minerales que alcancen si continuamos con este modelo ¿no? de consumo de cara a la electromovilidad, hoy dominado por la dictadura del automóvil. Si la transición energética supone eso, cambiar nada más que de la matriz energética, ¿no? asegurando un... un, un un automóvil individual para cada ciudadano europeo o ciudadano este, norteamericano, la solución va a ser muy de corto plazo, porque en realidad, efectivamente, el carácter insustentable de esta transición está mostrado. Uno podría decir, y con eso voy a ir cerrando, que hay eh, distintos tipos de transición. ¿no? De cara a lo que estamos viendo con respecto al litio, claramente estamos frente a un tipo de transición corporativa lo que podemos llamar un nuevo imperialismo verde o colonialismo verde, como ustedes quieran, pero es una transición controlada por las corporaciones ¿no? este, que tiene un contenido fuertemente privatista que beneficiará a algunos países del norte global y a algunos países emergentes. ¿no? Hemos visto en los últimos años, sobre todo, el calor de la pandemia, que se han habilitado, se han habilitado debates sobre la transición y muy particularmente, sobre la transición energética. ¿no? Eh, fueron nombrados al pasar en esta conferencia este, el Pacto Verde Europeo y los diferentes Green New Mills, no que se han elaborado, que dejaron de ser digamos, apuestas o propuestas propias de nichos de intelectuales o activistas y pasaron a ocupar la agenda central de los países del norte. Ahora bien, el tema es que tanto el Pacto Verde Europeo como el Green New Deal de baja intensidad que se está aplicando en Estados Unidos no son pactos no son verdes que se puedan conjugar con una transición justa en términos geopolíticos. En realidad están buscando, sobre todo el Pacto Verde Europeo, que es quizás el más ambicioso, articular la justicia social con la justicia ambiental, puertas adentro. Esto es una justicia, una transición justa ¿no? que contemple a los sectores este, más vulnerables y que incorpore también a los sindicatos que han sido muy reactivos al tema de la transición energética en esta concepción, ¿no? de cara a un escenario además muy caótico, mucho más ahora en el marco de esta convergencia entre crisis climática, desigualdad social, guerra y vaya a saber, ¿no? mayor expansión de las extremas derechas. El caso es que esa transición justa de la cual se habla en Europa desde el Pacto Verde, ligado a ciertos sectores de izquierda, es muy acotada. No, no está eh, conjugada en clave, podríamos decir, geopolítica. Lo que necesitamos pensar es una transición justa desde el punto de vista geopolítico, ¿no? este, desde el sur global. Porque desde el sur global tenemos cada vez más claro eh, que, no podemos aceptar, no podemos subirnos sin más al carro de cualquier transición, sea corporativa o sea pacto verde. ¿no? En ese sentido tenemos que incorporar una mirada desde el sur global, ¿no? una mirada que incluya, incluya en ese sentido cuestiones muy fundamentales como la democracia participativa en el caso de las poblaciones, no se puede avanzar sin licencia social de las poblaciones, es necesario avanzar con otras metodologías de extracción, y esto no es caer en la defensa de una modernización tecnológica, es necesario contar con transferencia tecnológica para manejar la cadena global de valor, y no que el sur global sea exportador de commodities, como lo ha venido siendo en, en, en los últimos siglos. Y Sobre todo, creo yo, para el caso del litio, hay que pensar articulaciones regionales. Hay que pensar articulaciones regionales entre los países que componen el triángulo del litio y hay que pensar al interior de estos articulaciones nacionales que en ese sentido vinculen no solo la acción de un Estado fuerte con políticas públicas y el campo científico tecnológico, sino también que incorporen, que incorporen la participación de las comunidades. Sin participación de las comunidades no hay transición justa. No hay transición justa no hay transición popular desde el sur. Es cierto, tenemos un problema, y con esto voy cerrando, que no se está discutiendo lo suficiente, ni sobre la transición socioecológica en general, ni sobre la transición energética en particular en América Latina. No es algo que esté en la agenda de los gobiernos, que están encerrados en el mandato exportador, buscando reactivar la economía a través de más extractivismo. Yo creo que hay que tomar conciencia de que, si no intervenimos en este debate, Vamos a, seguir hablando, perdón, vamos a seguir siendo hablados desde el, desde el norte global. Si no intervenimos desde el sur con una propuesta de transición justa, sin duda vamos a seguir con este problema, sacrificando nuestros territorios y nuestras poblaciones. Cierro con esto. La transición conlleva un cambio de régimen socioecológico. Cuando hablamos de Régimen socioecológico, estamos hablando de una perspectiva holística, integral, que implique tener en cuenta la relación entre clima y sociedad, ¿no? entre humano y no humano, entre biología y ecología. Y implica comprender que no es posible el retorno al régimen socioecológico socio anterior. También. En segundo lugar, este, esta coyuntura, que es una coyuntura de crisis civilizatoria, nos obliga a pensar también en términos normativos, pensar qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de antropoceno queremos atravesar, qué entendemos por vida buena, por buen vivir, por vida digna. Pero eso, sin duda, esta definición tiene que tener, digamos, tiene que estar anclada no solamente a programas estatales, políticas regionales, es una transición justa que implica la incorporación de los pueblos del sur no podemos construir, insisto, una transición energética justa y popular sin estos pueblos. Tenemos, eh, sin duda, una, una situación de una crisis fenomenal a nivel civilizatorio, estas son las aguas en las cuales nos toca navegar, no tenemos un manual de preguntas y respuestas sobre la transición, pero, como diría José Carlos Mariátegui, el mayor marxista de América Latina, tenemos una brújula, una hoja de ruta, y esa hoja de ruta, marca sin duda, que lo central es pensar la transición en términos de justicia social, de justicia ambiental y de vida digna, en clave geopolítica. Muchas gracias. Muchas gracias, María Estela, por esta exposición integral, no sé, y este esfuerzo de síntesis increíble que has hecho porque has tocado tantos puntos eh, eh, la verdad que eh, a los europeos nos pone un poco eh, ante nuestras contradicciones, ¿no? aunque seamos o nosotros nos consideremos eh, eh, europeos de la periferia de Europa, que es un estatus un poquito diferente y nos englobamos también en este sur global del que estábamos hablando. Eh, para seguir eh, esta, eh, en, este, en esta conferencia tenemos ahora a Bárbara Jerez. Por favor, Bárbara. El micrófono. Bárbara, tu micrófono. Ahí sí. Hola, qué tal, buenas tardes. Es un agrado eh, estar aquí en este espacio discutiendo aquí con, bueno, con todo este panel maravilloso de ustedes, bueno, y más entre mujeres también que estamos ahí eh, tensionando y poniendo al debate eh, todas estas miradas de las transiciones eh, y que repercuten en la minería del litio, y además la minería del litio como multiplicador de de las desigualdades y de las transformaciones que, que hoy día están generando múltiples problemáticas y, y reproduciendo la crisis, ¿no? La solución de la crisis que, que sigue generando más crisis, en donde el foco de cómo lo estamos contemplando sigue tensionando los territorios. Entonces voy a compartir acá una presentación eh, muy en la línea de lo que ya compartió Maristela, así que va a ser ahí también eh, bastante complementario para... Para afinar un poco más estos puntos. Eh, ¿Se ve bien? ¿Estamos? Ahí sí. Bueno, cualquier cosa con, con la conexión me, están, me, me avisan. Ya, ahí sí. A ver. Es que tengo un problema acá. Bueno, aquí yo creo que hay que comenzar planteando que eh, todas estas paradojas de la crisis climática, ¿no? que no es solamente una crisis del clima, o sea, aquí estamos hablando de, de una, la crisis de la forma de pensar el problema y sus alternativas, ¿no? o sea, porque nos estamos basando en una concepción instrumental y dicotómica del mundo que ha provocado la crisis en la cual estamos, entonces seguir pensando de la misma manera Está profundizando toda esta problemática. Eso en primer lugar. Eh, es la visión que ha subyugado los saberes locales, como lo, lo destacaba Maristela, ¿no? Eh, saberes que han sido construidos en la evolución por la cultura, por los territorios, la naturaleza y los mundos de vida que de ahí se desprenden, ¿no? Eh, por lo tanto, es la, es la crisis de lo que Boaventura de Sousa define como una epistemología de la ceguera esa epistemología que niega la diversidad epistemológica que hay en el mundo y esa diversidad territorial eh, que hoy día ha sido, bueno, que está reivindicándose eh, a partir de todas las desigualdades que producen estos extractivismo, ¿no? Eh, por lo tanto, la ausencia de esta pluralidad de saberes en las decisiones globales sobre la crisis climática sigue reproduciendo esta crisis de por sí. Entonces, la minería, del litio, está muy vinculada con esta crisis de la visión de la cual se está planteando las transiciones. A ver, un momento, estoy teniendo un problema aquí. Ay, sí. Este bomb del litio, hoy día estamos bien. ¿no? La solución está en un mineral, eh, un mineral al cual le estamos apostando eh, como sociedad, ¿no? Acá en Chile la discusión ha sido tremenda en torno al litio cómo soluciona muchas cosas ¿no? eh, aspectos históricos aspectos tecnológicos aspectos ambientales y que la sociedad que está más que ajena a las realidades de los salares donde se encuentra el, este mineral acá en, en el caso del cono sur no tiene plena conciencia de, de los impactos que está generando no ni de, ni de los límites que tiene esta producción, por lo tanto, hay una ilusión que está despertando en la sociedad que, que nos vuelve a, un poco a, a la reflexión de cómo en América Latina las ilusiones en torno a los minerales terminan repercutiendo en profundizar la pobreza, la devastación, la desigualdad. Y en ese sentido, eh, la minería del litio viene de una mirada de las transiciones que está vinculada con la economía verde, con este ecocapitalismo que, que es la base de las transiciones corporativas, construir nuevos mercados tecnológicos eh, bajos en emisiones en cuanto a consumo, no así en su producción, y que son altamente generados, a demandantes de, de minerales, como el litio, tierras raras, cobalto, cobre, etcétera todos minerales que han sido objeto de, de conflictos y resistencias en los territorios donde se encuentran. ¿no? Entonces, bajo ese sustento, se, se levanta esta, electro, esta electromovilidad del norte global, ¿no? que tiene todo este peso histórico y territorial. Eh, ahora la minería del litio, como ya les mencionaba, se encuentra fundamentalmente en los salares altoandinos que comparte Bolivia, Argentina y Chile, pero también hay litio en rocas, en Australia, en Estados Unidos, y también en Europa hay, hay algunos proyectos más pequeños, pero no así eh, menos polémicos. Y en el caso nuestro, eh, está, está en los salares andinos, que son territorios altamente marginados, son territorios que ya padecen de otros extractivismos previos, como la minería del cobre. De hecho, en el Salata Atacama, que es el, el territorio donde hay mayor administración más antigua, hay cuatro mineras más, aparte de, de, de, de, de, de, de la minería del litio. Por lo tanto, aquí en estos territorios no se pueden pensar solamente desde el litio, sino que hay que mirar la complejidad que hay en estos territorios. Eh, y son territorios, además, eh, poblados mayormente por población indígena, Aymara, Quechua, Cupoya, licanantay, Atacameños, y también población no indígena campesina en estos territorios, y lugares que históricamente fueron marginados por los estados argentinos, chilenos, bolivianos, eh, con una pobreza estructural y con muchas desigualdades que han soportado a lo largo de, de la historia. ¿ya? Entonces, dentro de ese proceso, vemos que los salarios están en, en una crisis socioambiental profunda y que hoy día son territorios donde se pretende ampliar estos extractivismo en nombre de una transición verde. Por lo tanto, aquí observamos prácticas de colonialidad, ¿no? en términos de, de estas desigualdades estructurales, ¿no? que vuelven a, a colocar estos territorios como zonas de sacrificio, como lugares de no ser, como espacios donde hay que explotar porque es la única opción para, para esta retórica de salvar la humanidad. Entonces desde ahí vemos que emerge este concepto del triángulo del litio como una territorialidad que se instala en, en, en los territorios de los salares, pero que en el fondo no responde a una territorialidad local, sino que más bien es una mirada eh, espacial impuesta desde el norte global. Eh, y además la concepción de triángulo, o sea, que también es muy instrumental, es muy mecanicista, cuando vemos que a nivel local en estos territorios la, las relaciones son más bien circulares, son pueblos que, que emigran, que se transportan eh, con parentescos que, que son simultáneos y que, y que, bueno, que la gente va migrando entre estos territorios de una manera circular, no triangular ni cuadrada. Entonces también aquí cómo se impone esta territorialidad que desterritorializa de las visiones territoriales locales ¿ya? y también instala como a los salares eh, un territorio de destino de la minería del litio y como territorios que desde el litio construye una identidad que, que a nivel local no es así. Son identidades múltiples, ancestrales, eh, que tienen que ver con, más bien con otros criterios. Y bueno, dentro de eso se observan estos lugares, injusticias hídricas profundas, son territorios que están eh, hiper explotados por la minería, también territorios eh, que están con problemas frente al cambio climático. Estamos hablando de La Puna y el desierto de Atacama, que es uno de los lugares con mayor eh, aridez eh, a nivel mundial. Por lo tanto, hay que repensar también esas condiciones eh, eh, en esta minería, ¿ya? Y por esta misma sobreintervención minera previa, hay una fractura etnocultural de las comunidades. ¿Por qué? Porque al estar tan intervenidas por una cantidad gigante de proyectos, con sus políticas de responsabilidad social empresaria, de valor compartido, etc., las comunidades están hiperburocratizadas, están muy mercantilizadas y eso ha aumentado el nivel de competitividad entre ellas, con las empresas y con el Estado. Entonces, eso igual va generando un etnocidio, un ecocidio, y se van perdiendo saberes, se van perdiendo relaciones sociales. Y eso también es un impacto que hay que mirar desde las transiciones. Y bueno, el litio, un poco retrocediendo, eh, para la gente que no, no sabe que es, es el más blanco de, lo, de los metales, que se utiliza principalmente el día para la fabricación de... Este, de baterías de autos eléctricos, es la principal demanda actual. ¿ya? Aquí hay una imagen de este llamado triángulo del litio, esta territorialidad que se instala ahí eh, a la fuerza en este territorio y que a la vez genera un imaginario global de este lugar como eh, el espacio del litio. Ahora, como ya les mencioné al principio, eh, hay alta expectativa en torno a, a un mineral. Y estas expectativas se han construido tanto a nivel global como a nivel nacional y a nivel local. ¿no? Eh, y aquí yo les denomino como las retóricas salvacionistas verdes, ahí tomando el concepto de, de Miñolo, Walter Miñolo y de Enrique Dusen, de la retórica salvacionista de la modernidad. Aquí vemos que todo extractivismo de las transiciones también construye estas retóricas salvacionistas verdes y que mezclan eh, distintas distinta subjetividades históricas que que desembocan en el litio. En primer lugar, el litio para salvar la crisis climática, hay que explotar este mineral porque si no se explota, eh, va a seguir la crisis climática creciendo. El litio para el desarrollo, para superar su desarrollo, eso a nivel nacional eh, se, se difundó mucho como retórica. El litio para industrializar los países del lo Cono sur también. Eh, esto nos va a permitir industrializar el país, nos va a permitir superar el extractivismo, cuando aquí hay muchos vacíos para poder hacer una afirmación como, como aquella, el litio para superar la pobreza y el desempleo, sobre todo en las comunidades locales, esto opera mucho ahí las empresas eh, en, cuanto a, a, en cuanto a prometer eh, soluciones a, a problemas estructurales, históricos, ¿no? Y, y también desde las izquierdas, este día de nacionalizar el litio para financiar programas sociales, ¿no? La educación, la salud, pero a costa de estos territorios. Entonces ahí falta profundizar este debate y, y cuáles son los alcances reales de, de estas promesas que, que se construyen en torno a un mineral, ¿no? Bueno, aquí unas imágenes de las piscinas de las cuales se, se va decantando la salmuera de litio. Esto es el salar de Atacama, ¿no? en, en el norte de Chile. Y eh, tenemos cada una de estas piscinas. Eh, aquí se bombea la salmuera que está debajo del salar y que es agua con sal. ¿no? Y esta agua con sal, llamada salmuera, aquí se deposita en piscinas que tienen 300 metros, 500 metros, 200 metros... Y estas son fotos, o sea, las fotos de la derecha, una foto satelital Entonces aquí vemos de que es un territorio que tiene kilómetros y kilómetros de intervención y que estas aguas que están debajo del salar no vuelven. No vuelven al ciclo hidrológico y eso va secando más el territorio, pensando que estos lugares son cuencas gigantescas en las cuales habitan muchas comunidades y también hay mucha actividad agrícola, hay una actividad turística importante. ¿no? Y además que eh, hay una interconexión entre ríos, acuíferos, humedales y salares que conforman toda la cuenca. Entonces, esto va mermando esa capacidad hídrica del territorio. Y también contemplar de que mucha de del agua que, de la cual contiene el litio son aguas fósiles. De eso acá hay investigaciones en Chile, en la, en la Universidad de Antofagasta, que ya, ya han relevado y algunos colegas. De cómo esta agua que se está sacando principalmente viene de, de aguas fósiles antiquísimas, milenarias, que no se reproducen, que no se, no se regeneran. Entonces esto va generando ahí una, un, una especie de vacío que se desconoce cuáles son los impactos. falta investigación ahí, entonces se están ampliando las explotaciones del litio sin contemplar estas consecuencias concretas. ¿ya? Bueno, aquí hay algunas imágenes del Salar Atacama, un poco para graficar eh, de qué territorio se trata. Eh, aquí algunas imágenes de las comunidades de Nicarantá y Atacameñas, que habitan estos territorios. Eh, pongo estas imágenes para también visibilizar eh, eh, que son lugares diversos, eh, socialmente diversos, y que se exporta muchas veces también un, una idea de que son espacios vacíos, de que en el desierto no hay nadie, y de que es un lugar que el único destino es la explotación, eh, la extracción de mineral. Eh, yo creo que también hay que superar esa mirada, porque la puna y el desierto de Atacama ya han padecido eh, hace mucho tiempo esa, las, las consecuencias de ese imaginario colonial que las vacía completamente. Ahora aquí traigo algunos antecedentes que me gustaría compartirles de los impactos ambientales que hay en el salar de Atacama. ¿Ya? ¿Y por qué este salar? Eh, porque es uno de los más antiguos en cuanto a explotación de litio. Y la explotación de litio empezaron en los años 90 con, con una alta escala. Pero ya desde los años 80 había algunas, había algunas faenas de pilotos. En Chile la minería del litio eh, viene principalmente de la dictadura. Ya se declara como recurso estratégico eh, en esa época para que no se utilice con fines nucleares y el Estado toma el control de la propiedad minera del litio, y eso es una ley que todavía existe, pero la diferencia eh, respecto con otros países, en cuanto a esto, es que el Estado, en vez de entregar esa concesión a privados, la rienda, y se entregan contratos de arrendamiento eh, con empresas, y son contratos administrativos, y ahí eh, se han llevado a cabo con SQM y con Aldemarle. es un espacio bastante cerrado, eh, y, y de hecho... Es una empresa que ha sido muy cuestionada eh, por las constantes prácticas de corrupción que han sido denunciadas tanto por sindicatos como por el mismo Estado. Eh, entonces, esta relación contractual entre el Poder Ejecutivo y la minería del litio ha sido objeto de, de todas estas prácticas eh, corruptas, que incluso en informes de las comisiones investigadoras del litio de la Cámara de Diputados eh, han sido comprobadas. Entonces eso ha marcado ciertas particularidades de la minería de litio en Chile eh, y un mercado bastante cerrado, ahí como lo planteaba también Maristela, ¿no? un mercado chico, o sea que en Chile no, no equivale más allá del 2% del, del mercado del, del cobre y se levantan todas estas expectativas de, de soluciones múltiples. Entonces concretamente eh, pensar que en la Atacama la minería de litio eh, eh, comparte también otras extracciones mineras en el territorio principalmente de cobre, y hay otros salares donde también hay explotación de oro, en el caso de salar de, de Maricunga, y así en otros espacios también eh, hay otros extractivismos previos. Entonces hay que pensar también en eh, todas esas particularidades. Eh, son territorios que tienen un importante agotamiento y crisis hídrica multicausal, tanto por la minería al litio como por el avance del cambio climático, eh, y también por las características propias del desierto. Pero que la minería ha sido particularmente un acelerador de esa crisis. También vemos que, bueno, como les decía, la minería del litio en los salares es una minería de evaporación de agua que impacta las dinámicas socioecológicas del salar para mantener los humedales, las lagunas, las vegas, los bosvedales, la agricultura y los poblados que viven en este territorio. No se reconoce la calidad hídrica de, de la salmuera dentro de la legislación chilena y creo que tampoco los otros países por lo tanto se les reconoce simplemente como una propiedad minera y eso restringe eh, faenas fiscalizadoras hídricas. Entonces ahí también eh, eh, dentro de la legislación eh, hace falta también una mayor especificación de cómo eh, reconocer la dinámica hídrica de los salares, no porque haya sal, no deja de ser agua, eh, y, y también de cómo se fiscaliza la minería de litio al ser una minería de agua distinta de la minería de, de roca, de la minería de yacimientos tradicionales, aquí está en un espacio vivo, acuoso que se viendo. Por lo tanto, tiene que haber un marco regulatorio aparte. Si no, estos territorios se siguen exponiendo a la agonía socioambiental en la cual están. ¿no? También hay algunas faltas de las empresas. Si bien eh, hay, hay dificultades con las localizaciones que son escasas, insuficientes y todo, pero muchas de las fiscalizaciones que han habido ya están reportando déficit, ¿no? Que ambas empresas no informan cantidad de agua evaporada por sobre la que se les ha permitido, eh, también se han impactado algunos ecosistemas, ¿ya? Y tampoco existe claridad respecto a a lo que es la reinyección del agua del salar. ¿Ya? Eh, la ley establece que las empresas tienen que devolver la salmuera que no utilizan en las plantas donde, donde limpian el, el, la salmuera de litio. Eso se retorna al salar y no hay información clara de qué impacto tiene en el salar volver esa salmuera. ¿No? Son, son ecosistemas tremendamente frágiles que estas reinyecciones, sin duda, que deben afectar los niveles hídricos, eh, las especies que viven en el salar en, a, a nivel microbiológico, de flora y fauna diversa que hay en estos lugares, y cómo se impactan con estas reinyecciones. Entonces, ahí hay, hay un vacío que es muy preocupante. Eh, también, como decía Maristela, se extraen más de 2 millones de litros diarios de, de, de aguas salmueras del Salar para la explotación de litio y potasio, ¿no? y que eso se evapora y no vuelve al ciclo de dos. Aparte de aquello, será que de es un territorio donde los ríos están agotados, el río San Pedro y el río Vilama, fueron declarados agotados por la Dirección General de Agua el año 2016. Entonces, eso agrava la situación de este territorio. Y aparte, bueno, la minería de cobre, que ya tiene una existencia previa, ya ha secado acuífero del sector sur del Salar y, y de otros salares como Punta Negra. Eso ha sido ampliamente difundido acá. Ya. Eh, así que yo creo que aquí el, las condiciones en que el Estado eh, y las empresas están operando en el territorio no son las idóneas para realmente garantizar una, una transición eh, sustentable, eh, que sean eh, cadenas productivas del litio realmente limpias y que sean, bueno, que permitan contribuir a la crisis climática porque acá en el territorio están agravando la situación. ¿no? También hay informes del Estado que plantean ahí la Corpo, que es la Corporación de Fomento a la Producción, que tiene la propiedad del minero del litio. Ellos, el año 2018, hicieron un fondo hidrogeológico donde plantean que, que hay más de 2.000 litros por segundo de agua otorgado por solo la cantidad natural de rectángulo del sal ¿ya? Entonces, aquí se está gastando 2.000, o sea, 2000 litros más de agua de lo que el salar es capaz de regenerar, y eso lo está reconociendo el Estado, ¿ya? También aquí hay sanciones pendientes de la Superintendencia de Medio Ambiente que ya forzaron contra las empresas y que todavía están ahí, que se van a, se van a implementar, que no se van a implementar, y ha habido toda una pugna política en torno a eso. ¿ya? Entonces, yo creo que aquí también hay que poner al debate de cuáles son las condiciones reales en las cuales están operando esta, estas empresas, ¿no? de lo que está sucediendo en los territorios. Y desde ahí pensar eh, las posibilidades de, de ampliar las explotaciones, de disminuirlas, o sea, aquí se están autorizando nuevas explotaciones, eh, se, han, se han abierto nuevas licitaciones en Chile, incluso antes de salir el gobierno de Piñera, eh, levantó una muy polémica licitación de 16 salares, sin conocer el estado de salud socioambiental de ellos, incluso el salario de Atacama, que es el más estudiado, las investigaciones que hay son preliminares, son escasas, y cada una de ellas declara de que es importante conocer eh, mayormente el estado socioambiental del territorio. Por lo tanto, en estas condiciones eh, es difícil poder eh, plantear una transición realmente socioecológica. ¿no? Este aspecto, que ya lo había mencionado al principio, eh, no ha sido mayormente abordado dentro de los impactos de la de la minería del litio, a nosotros nos parece que es relevante. Un tema que hemos discutido mucho en el Observatorio Plurinacional de Salarios Andinos, pues que somos una red eh, plurinacional que nos hemos convocado entre investigadores, investigadoras, eh, de compañeros, compañeras de, de las comunidades de los salarios de Argentina, de Chile, también compañeros de, de organizaciones socioambientales, donde estamos planteando que esta estructura etnocultural de los territorios, ¿no? de, de toda esta intervención minera, tiene que ser relevado como un impacto, ¿no? Porque esto genera una, una mayor neoliberalización de la vida cotidiana, una comodificación de la vida social, de los salarios, una captura ahí del, eh, por parte de las empresas. Eh, además, le tiene un convenio con las 18 comunidades la atacameñas, ¿no? pero con cláusulas que restringen su, eh, digamos, su, el, el derecho a la protesta, ¿no? a, a, a oponerse, ¿ya? y en medio de una ausencia del Estado que es evidente en, en estos territorios. ¿no? Y los constantes conflictos en torno a, a, a los financiamientos de las empresas, de las comunidades, la burocratización de los territorios, ¿no? eh, y cómo a pesar de que circulan recursos, eh, cada vez se ve que que hay mayor desigualdad, eh, que se reproduce la pobreza. ¿ya? Por lo tanto, esta lógica de, del valor compartido también es un motor de, de, de desigualdades territoriales. ¿no? Y bueno, yo con esto voy, voy cerrando, creo que el debate va a dar para bastante. ¿no? Pero aquí voy a la línea de lo que planteaba Maristela, o sea, las magnitudes de estas soluciones globales basadas en una hiperdemanda de minerales Está agravando las, las crisis sociocológicas de los territorios y las crisis climáticas en ellos, ¿no? Eh, porque muchos de estos salares ya están en situaciones de agotamiento ambiental y eso se les está dando una vista gorda y simplemente aprobando extracciones de litio en lugares que están con, con una agonía importante. ¿no? Por lo tanto, la minería de litio está agravando la crisis hídrica de estos salares y también la crisis climática. Ya. Eh, creo que aquí también en los salarios se observa que, que hay al, algunas prácticas que contribuyen a nivel local a superar la crisis climática y que son subordinados por preferir eh, la solución global desde la, el aumento del extractivismo. Por ejemplo, en el Salario de Atacama existen humedales eh, que son importantes sumideros de carbono y que eso es una, es una iniciativa local que permite. Y resiliencia climática, pero la extracción de litio degrada esos humedales, ¿no? Por lo tanto, termina, o sea, el territorio más expuesto, ¿no? Y la, y la demanda global de litio y otros minerales también supera las capacidades ecológicas de los territorios. O sea, se está pensando, proyectando en mercados de, de, de, de grandes demandas de minerales que no se condicen con las capacidades y las disponibilidades que tienen los territorios de origen. Por lo tanto, ahí falta un mayor debate en cuanto a los imaginarios eh, del norte global de las disponibilidades de minerales. ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un foco de reproducción de desigualdades histórico-estructurales profundas, ¿no? donde se juega mucho con las ilusiones de este mineral si sí traerá la solución, este mineral si sí nos va a permitir emanciparnos, industrializarnos bajo estas condiciones. Y bueno, y finalmente aquí el tema es replantear las soluciones ¿no? al cambio climático con estas magnitudes de, de degradación, de explotación. Eh, el futuro no es muy, muy esperanzador, entonces es necesario también cómo ponemos al debate estas particularidades locales que en el fondo son las repercusiones de decisiones globales que renuncian a, a soluciones fuera de los mercados. Y que al contrario, aquí se necesita mayor justicia hídrica, climática y ambiental, incorporando las convocaciones plurinacionales, las realidades locales, eh, para pensar cuáles son los límites y las posibilidades para seguir existiendo ¿no? y enfrentar la crisis climática. ¿no? Y el buen vivir ahí, que nos muestran las experiencias de los territorios, nos dan pistas interesantes para pensar realistamente de cuáles son las opciones a nivel planetario, que, que hay para transitar esta, estas crisis. Y aquí con esto yo quiero cerrar. Este es un testimonio de un compañero líder eh, eh, atacameño, Nicanantay, que en frente a la minería de litio nos dice lo siguiente: Dice, esta forma de decirle a estos gobiernos, me gustaría decirles que por favor tengan prudencia con la gente que vive en esta zona, por todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos sentimos invadidos. Nos sentimos un neocolonialismo una nueva invasión una nueva invasión es peligrosa es uno de los mayores miedos que tenemos como grupo de pensantes de acá de la zona del Salar es que quizás el litio sea tan codiciado que el día de mañana nos puedan invadir una potencia no olvidarnos que este es un territorio argentino-chileno y pasar a ser invadidos por la industria esporánea el derecho de vivir en paz y a no estarnos defendiendo todo el por estos gobiernos, pero a costa de un sur global que duele, que sufre y que ve cada vez más terminando sus tradiciones y además siendo invadido por industrias que no tienen sentido para nosotros, que no se ocupan en esta zona. Así que con esto dejo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bárbara, por descubrirnos unas dimensiones que tal vez desde aquí solo podríamos eh, sospechar, ¿no? pero eh, con tu exposición nos han quedado bastante, bastante más claros. Eh, matices es muy importante, eh, sobre todo en cuanto al territorio y que sea eh, o la, o esta dimensión de la intervención en el territorio. Eh, eh, se nos va como pasando el tiempo, yo creo que lo debemos dejar aquí. Eh, yo quiero agradecerles eh, de verdad la participación aquí. Ha sido el colofón eh, excepcional y perfecto para la jornada que hemos tenido hoy, que además va a servir como eh, un aporte, una aportación a la base teórica para repensar las formas de cooperación desde la periferia a Europa que es eh es lo que en primera instancia nos convoca en estas, en estas jornadas, ¿no? Eh, desde la periferia, como decía yo, Europa, desde el sur global, cooperación sur-sur, en clave eh, de, lo que, de lo que ha quedado claro aquí, en clave de transición justa y que pueda superar las contradicciones eh, que tiene esa transición energética eh, que nos imaginamos solo desde el norte o la periferia eh, de Europa. Bueno, tenemos esa condición doble ¿no? eh, principalmente desde españa eh, y también ese eh, modo de desarrollo que tiene que ver o, actual del extractivismo depredador ¿no? en estos territorios y que combina además esa dimensión del territorio con la gran geopolítica ¿no? que también eh, hemos mencionado aquí eh, muchas gracias bárbara muchas gracias maría estela eh, a los que nos han seguido hasta hoy, eh, quiero recordarles que mañana seguimos, como esto ha sido el, el perfecto, también va a dar paso a las jornadas de mañana en las que vamos a hablar eh, a partir de las 4 de la tarde en España de acumulación por conservación y criptocolonialismo. Eh, muchas gracias a todos los que nos han seguido. Eh, nos despedimos por ahora. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias por esta invitación, que estén muy bien.